Bienvenidos amigos de Televisión Hiperdimensional, estamos aquí con el maestro Alfredo, Alfredo Hernández, eh, en alguna ocasión ya lo tuvimos, se le conoce al maestro Alfredo como el último guardián de la pirámide de Cholula. Maestro Alfredo, bienvenido a Televisión Hiperdimensional, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Pues aquí estoy nuevamente. Maestro Alfredo, primero lo primero, los cambios. ¿Qué cambios se está viendo ahorita en la Tierra, en el Universo, camb cambios energéticos? ¿Cómo estamos ahorita? Bueno, estamos en, en el cambio mayúsculo de la, de la gente. Eh, donde es bien importante despertar. Donde es bien importante saber qué es mi quehacer aquí empezar a aceptar que fuimos invitados a este planeta y en esta invitación nada es de nosotros para lograr empezar a ser felices, porque aún no lo somos, seguimos siendo esclavos de todo lo material. Quise hablar del cambio maestro porque... Mucho se ha hablado últimamente de las explosiones solares, de los cambios energéticos, de los cambios dimensionales. Nosotros, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Saber que fuimos invitados aquí, que nuestra casa es infinita, que nosotros somos infinitos y que tenemos que, que trascender. Pero, ¿cómo podemos trascender? si cada día dependemos de todo lo material porque así lo creamos nosotros lo material para que te ates para que si no lo tienes no eres importante pero si tú te das cuenta tienes todo y formas parte del universo y formas parte de esta tierra ¿por qué no ser felices? ¿Por qué? Porque no tengo casa, porque no tengo coche, porque no tengo tecnología. Hemos dejado de utilizar esto que llamamos mente, esto que llamamos cerebro. Hemos dejado de ocupar esto. Hemos dejado de usar esto para bien. ¿Para qué servirá mi naricita hermosa? Para respirar. ¿Pero qué crees? Que es fuente de vida y que podemos tener control sobre tu respiración. Para ser un ser mágico y trascender en el tiempo. maestro usted qué opina que la gente nos dice somos lo que pensamos somos lo que comemos y podemos ser lo que somos espiritualmente eh, son pasos tú piensas tú generas cosas positivas cosas positivas atraes a tu vida a, a tu momento tú comes diferente solamente eres diferente tú no haces diferente a nadie Aquí lo importante, tú cambias y cambian muchas cosas a tu alrededor. ¿Cómo decir soy espiritual? ¿En qué vaso mi vida en decir que yo soy espiritual? Si yo no creo primero en mí. Y no es ego. O si es un ego, es positivo. Porque sí, ya aprendiste a que te conectas con la madre tierra para conectarte con el universo. Y que tu corazón de la tierra es tu corazón. Y que ambos tenemos vida. Y damos vida. ¿Cómo ser luz solar? Si yo no me permito, hoy el sol me hace daño. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dijo? El sol lo dijimos nosotros. Entonces nos va a hacer daño el sol porque lo dijimos nosotros. Porque así pensamos y muchas cosas más que hemos creado nosotros para que tú no seas feliz porque esto tiene que ver con tu felicidad y con mi felicidad maestro este saludos Alberto Susanli a todas las personas que se están agregando ayúdenos a compartir esto una pregunta de nuestros amigos me dice que usted como el último guardián de Cholula de la pirámide de Cholula ¿qué conocimientos impartieron aquí en Cholula? Uno de los conocimientos fundamentales es que fue un centro religioso y espiritual donde los grandes maestros pasaron por aquí. Algunos se establecieron y algunos se quedaron. Como el gran maestro que es tal cual. Pero después de tantos años que han pasado aún no creemos, no creemos en la maravilla como seres humanos que estamos aquí, a mí me gusta que podamos entender el tiempo en que tú y yo estamos viviendo, este es el momento y este es el momento más importante para nosotros, Sí es bueno traer el pasado a ahorita, pero el pasado ya no puede solucionar nada de tu presente, Tú te tienes que preparar para tu mañana si es que nos dan la oportunidad pero tú tienes o tenemos que prepararnos para este momento y este es el momento en que podremos generar cambios importantes en el vecino o en ti, claro, en mí para hacer cosas diferentes. Solo como preámbulo queremos decirles a nuestros amigos que nos escuchan eh, estamos prácticamente sobre la base de la pirámide de cholula eh, esto es un campo energético muy importante y en base a eso el maestro alfredo se le conoce porque me están preguntando quién es el maestro alfredo el maestro alfredo se le conoce como el último guardián de cholula para las personas que no lo conocen y que nos están viendo ¿Por qué tiene usted eso? Eh, ¿Por qué se le conoce así, como el último guardián de la pirámide de Cholula? ¿De dónde nació? Bueno, vamos para allá. Hace tiempo yo realicé y sigo realizando solamente un evento cósmico planetario en la pirámide. Bajo los regímenes nuevos y actuales de los gobiernos, te condicionan para que tú tengas contacto con la Madre Tierra. Cholula es un lugar sagrado. Ese es lo primero que tenemos que saber, que es un lugar sagrado. ¿Pero por qué es sagrado? Porque pasaron los grandes maestros de nuestras culturas anteriores y nos dejaron un legado, ahí está. Pero aún nuestros maestros actuales no descubrieron el vórtice de energía, que sí, anteriormente otros maestros ya sabían que estaba aquí y que aquí tenía que ser edificada la pirámide en su base, la más grande de este planeta. ¿Por qué me dan la denominación y por qué empiezan a decir que yo soy el último guardián? Yo soy de padre oaxaqueño y madre cholulteca. Esta pirámide debería haber sido edificada en Oaxaca. Más los grandes másteres deciden de edificarla en Cholula. Porque ellos encontraron ese vórtice que yo encontré. Ese vortice es tan importante para el equilibrio de la humanidad. Otros maestros que han venido a la pirámide dicen que tiene la ciencia de la luz y la ciencia de la oscuridad. ¿Sales? Yo solamente les podría decir que la pirámide de Cholula tiene tres, son tres. Una hacia los volcanes, otra hacia el norte y la pirámide de, de Cholula. En, ese, en esa esencia están en tres. Vamos a pensar en ese número tres mágico. Tres Cholulas, tres escalinatas para llegar a la cima de la pirámide. Y ahí quiero, quiero reservar para otra entrevista, abrir ese panorama, ese conocimiento que está ahí. Porque vamos a ir a, hasta el fondo de la pirámide para dar respuesta a ese número 3. ¿Tales? Lo dejamos en Standby S para acceder. Como evidentemente estamos con una voz autorizada de la pirámide de Cholula y estamos hablando de cambios, ¿Cuál es el, el juego? ¿Qué papel juega la pirámide de Cholula en este cambio dimensional? Ah, bueno. Es que es un portal hacia otra manera de ser como ser humano. Pero ¿cómo ser otra forma de ser humano? Si tú no eres capaz de crear tu amor, si tú no eres capaz de crear el bienestar tuyo, vamos a hablar del bienestar de la salud, el que tú puedes crear y el que tú puedes generar. Hoy todo lo determinamos bajo las cosas materiales, nos olvidamos de la esencia del ser humano, entonces, ¿dónde, ¿dónde nos perdimos?, piensas en todo menos en ti, no vives para ti, el gran cambio que viene es regresar al principio, ¿Qué viene? A, ah, bueno, Cholula está en un lugar estratégico. ¿Qué papel juega Cholula con los volcanes, la Malincia, el Popocatépetl, el Teotón, el Cerro del Teotón, sobre estos cambios que van, que vienen? Bueno, es una sincronía entre el valle y los volcanes. Es posible como la gran ciudad de Teotihuacán, valle o ciudad de los dioses, este, Cholula, juega el papel más importante a nivel espiritual por el simple hecho de ser la Sion del nuevo, del nuevo México. Aquí, aquí parte que es al cual hacia el sur, dejando un legado, un lugar donde podemos ascender a la pirámide, dejando todo lo material en la tierra para ascender a las estrellas. Se hablan de estos cambios y que los cambios van a llegar con cataclismos usted que sabe mira simplemente son siglos. es una renovación es una purificación se habla de que esta humanidad le queda muy poco tiempo y yo te pregunto a quién no le queda poco tiempo porque no ha sabido vivir porque no ha amado esta tierra porque ha dañado a esta tierra y ya ni te digo de los demás elementos porque el mayor elemento eres tú y claro. si te olvidaste de tú y vives para todo entonces esto no tiene caso seguir. Eh, en cuanto a los sismos que tanto se dañó la pirámide se cree que con un sismo mayor que el de los últimos que ha habido por aquí por la región hay una, no sé si una profecía en donde la Pirámide se va a desmoronar y tantas cosas que se dicen. Es, este, en sí, no es tanto por la profecía, es por la misma humedad que ya tiene, es por lo mismo que ya está pasando. Y sí, efectivamente, se avecinan cosas mayores, porque necesitamos volver a amar a la Madre Tierra y amar al Gran Tonale. Y si no lo estamos haciendo, ya perdimos todo en cuanto al cambio cuál es el estado de méxico o de aquí de la región de cholula cuál es el estado vibracional que estamos viviendo aquí esta gente del 2017 eh, mira eh, el estado de vibratorio en especial de cholula es que cholula no se va a acabar en cholula van a, na a, a nacer ya nacieron los hueues, los tempahuehues, los grandes maestros, pero tendrán que salir y hablar. Tendrán que volverse a unir y volver a danzar y volverle a decir a la gran tonal, te amo, y decirle al, al gran tonali bañame con tu luz. Entonces seremos purificados por los cuatro elementos. Pero si nosotros no entendemos esto y estamos en la tecnología, ya no estás en TIT, estás en la tecnología. Y la tecnología no es mala cuando la aplicas para bien y para el bien común del, del planeta. La parte interesante hoy y el cambio mayúsculo que nos viene es que la tecnología que creamos los seres humanos nos ha rebasado y nos va a rebasar. el maestro alfredo eh, nos va a acompañar en una ponencia el próximo día sábado 2 de diciembre aquí en este lugar estamos haciendo unas pruebas le ofrezco una disculpa por lo mal de la escenografía pero también es parte de un iniciar muchas gracias maestro porque sin querer usted ya es el padrino del canal es nuestro primer en vivo y va a ser aquí en nuestra nueva casa Esperemos que nos vaya bien y esperando que nos acompañen. El maestro Alfredo nos va a acompañar en este Congreso. ¿Cuál va a ser el tema que usted va a dar, maestro? Pues el mismo. Hablar sobre el cambio de nosotros mismos. Necesitamos reforzar ese pensamiento de amor que tenemos. Regresar a la madre, regresar a la matriz. Y saber que en la, en la matriz hay tres cosas importantes pero que están en nosotros y que tenemos que volver a decirle te amo te quiero y te respeto porque nos hemos olvidado de esos pasos en la conferencia voy a hablar de esos tres pasos muy bien aparte del maestro alfredo este vamos a leer un poco el programa ojalá nos se animen y que nos acompañen va a estar tania de la vega con el tema sabiduría Tarumara, conocimiento atlante el maestro rogelio hernández que va a traer a.. Nuestros hermanos de la etnia huichol van a hacer sanaciones y, y en su conferencia se va a llamar las cuatro rutas del chamán. Va a venir el maestro Carlos Guzmán y el tema sería arquetipo reptiliano en México. El profesor les ama mi experiencia con los seres de luz en el mundo espiritual. Alberto Susanli va a hablar de los efectos del rayo bond en la humanidad. El chamán Macuiltlawit contacto galáctico consciente gabriela tobón va a hablar de los beneficios energéticos de la risa la contactada erika córdoba va, va a hablar de trascendiendo a la espiritualidad el maestro víctor quesada va a hablar de bases extraterrestres en puebla el maestro nicolás va a hablar de conciencia real conciencia adquirida el contactado daniel Arari va a hablar la era de la conciencia todo esto bajo la conducción del licenciado daniel cano Ojalá y nos acompañen, amigos. Ya falta muy poco, falta menos de una semana. Y, maestro, lo comprometemos que próximamente nos dé otras entrevistas. El maestro Alfredo, que acaba de hacer mención, a lo mejor, espero no se moleste, maestro, pero él es contactado, obviamente. Él es, aparte de ser el último guardián de Cholula, es una persona que sabe mucho, que conoce mucho. Y hay mucho que hablar con el maestro Alfredo. Créanme que es una persona yo que tengo el el gusto y el honor de, de tratarlo y conocerlo y tenerlo aquí como vecino de Cholula es una persona muy preparada entonces en algún lugar eh, si a dónde lo podemos encontrar al maestro Alfredo no sé en un teléfono sus redes sociales su face mm, solamente les voy a decir como siempre lo digo y lo digo a la, a la mayoría yo estoy en el tiempo y en el tiempo me puedes encontrar pues muchas gracias maestro pues amigos ayúdenos a compartir este, este mensaje, esto es una pequeña muestra nada más de lo que vamos a hacer. Les comento que Televisión Hiperdimensional a partir de ya, yo puede ser hoy o mañana, ya vamos a hacer transmisiones en vivo todos los días. Y ayúdenos a compartir si les gustan estos temas y si tienen algunas aportaciones comuníquense con nosotros, ayúdenos a compartir, suscríbanse al canal. Muchas gracias maestro Alfredo.